Y ya estamos en la próxima línea. Esto significa que no queda nada para Navidad. Y miren qué botellita tan bonita me han traído de Club de Pau. Yo espero estar diciendo esto bien, si no ustedes rectifiquen aquí abajo. Es un serum. Ve corriendo a ver el video nuevo que está buenísimo. Bueno, al vlog de Camila Mis amores, me ven con máscara Porque hoy es el gran día Hoy me voy a operar los ojos Y así cuando esté en Ali a Mila No voy a tener que estar de toco, de Estoy muy nerviosa Ya les contaré qué tal ¿Pues si tú estás nervioso? Ok Claro, porque no es tu Y ya terminé mi cirugía Literal, demoró 6 minutos Me dice Pushy. Bueno, ya ustedes lo vieron anteriormente Ahora, ellos me dieron una medicina Me dieron, creo que fue Midazolam Y eso no es que te ayuda en el momento de la cirugía Sino que después te ayuda a dormir Porque ellos lo que quieren es que reposes el ojito lo más que tú puedas Yo les voy a hablar seguramente mañana cuando yo venga a mi follow up Les voy a estar hablando del de procedimiento que a mí me hicieron A mí me hicieron PRK Que no es lo mismo del LASIK Pero mañana les voy a tener más información sobre eso Ahora me voy a casita, me voy a cambiar, me voy a dejar añoñar y me voy para mi camita a dormir, que es lo que debo hacer. Se recomienda que como unas 6 horas por ahí te, te duermas y tengas el ojito cerrado. Ahí me, miren, me dieron esta bolsita y en esta bolsita tengo todas mis indicaciones y también tengo gotitas, medicinas. Igual yo tenía medicinas la semana pasada, mis amores. Y obviamente te ponen, ¿qué les parece estas Gucci? <risa> Así que nada, nos vamos para casita y se van conmigo. Mis amores, les cuento que, yo no sé si les había dicho, pero cuando sal, cuando entré al procedimiento Me dieron una pastillita que se llama Solán. no sé si lo estoy repitiendo Y esa pastillita no, eh, como que en el momento no es que funciona, al contrario, funciona después o Llegué a la casa, comí literalmente con los ojos cerrados y me acosté a dormir Ahora es hora de la cena no quiero bajar porque no quiero que me caiga nada Las primeras 24 a 48 horas son súper importantes en esta cirugía Así que miren, estoy comiendo Aquí hay pasta, pollo agridulce y res Esto es un plato demasiado grande para mí Y por aquí tengo ensalada, es como una capresa Pero me le pusieron higo, jamón y quesito ¡Buen provecho! Mis amores, estoy en mi consulta de seguimiento el día siguiente Ahora me van a ver con esto Y por ahí ven como voy cicatrizando Mírenme por aquí Y miren a mi enfermero Malísimo enfermero, pero bueno, él que me toca Miren este aparato que cómico, tienes hasta una cámara y todo okay. Amores, bienvenidos a otro día de vlog. En el día de hoy vamos a estar haciendo un tasting, mis amores, porque ya se viene la fiesta de Navidad de nuestras oficinas, así que acompáñennos. Miren qué gracioso está esto. Estamos todos aquí sentados. ¿Qué dicen lo que más le gusta comer en la casa? Vamos a hacer dieta esta semana. ¿Qué dieta, mami? Ah. Que mis amores. Los tastings sí cuentan. No sí. cuentan. Sí cuentan. Este, lo que pasa, que aquí le puedo... este es el vino, este es el vino que vamos a estar dando. ¿Tenemos? Tenemos. Ok, perfecto. So, no, it's so good to try. Okay, okay, I'm a bit just to try. water So, everything has the card. Oh, how good it yeah. is! Me gusta, pero bueno. Es la primera de la primera de la primera de la primera me gusta. ¿Sí, me gusta. ¿Sí, me gusta. ¿Sí, me gusta? ¿Sí, me gusta? Y res Vamos a probar a ver qué tal Llegaron las entraditas calientes Mami Lover, ¿cuál fue tu favorita de las frías? Las cuatro Mami Lover a mí me gusta Estas tienen todas muy buena pinta también Uy, estación de empanadas Y esta estación me gusta mucho Cerdito, que ustedes saben que yo no como cerdo pero bueno, mi familia cubana come cerdo. Y con gris. Con gris, mis amores. Eso es moro. Ay, qué rico. Sí. One of each, right? No quiero. Ok. Vamos a probar las empanadas. A ver qué tal. La masa está seca Es como de pollo, ¿no? Uh -huh. ¿Este de qué era? De tomate mozzarella ¿Tomate y mozzarella? No, no, no, no, Sabía pizza Miren, mis amores, los postres Estos postres se van a servir justo antes de estas comiditas que no han puesto todavía Porque estas comiditas que están por acá, mis amores Son la comidita del que cuando ya uno está medio borrachito esa. ¿Eh? Pan con bistec y queso ¿Eh? Ay, qué lindo Eso es como un cereal que me gusta a mí ¿Quieres da la forma de cereal? Gracias Un chirirín, tin, tin, pim Gracias, lindo That's good. Mami, porque esta tiene helado, esta no, mi vida. Esta también tiene, boba. Esta ¿Cómo? tiene cremita, amor. Ah. Esta es la que vamos a dar después que los borrachitos, ah, es. <ríe> que los borrachitos de la fiesta estén pasado contentos.